Retornamos con el programa, muchísimas gracias por estar junto a Via y a la televisión, son las 21 horas con 46 minutos y tenemos entrevista en el, el programa. Vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar precisamente de, de informes concretos, de estudios, de los expertos, quién más eh, para poder conversar de estos temas. 720-50222, el número que sale en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros, participe del programa, escriba, realice sus comentarios, nosotros con gusto vamos a estar haciendo, dando lectura a los mismos. Eh, ¿Cuál es el tema que vamos a abordar a continuación? Está relacionado precisamente a, al el riesgo de contaminación que se pueda eh, generar después, eh, recuerde usted, en el mes de enero el eh, deslizamiento en el relleno de Alpacoma. Aún eh, se espera que se desarrolle una auditoría ambiental, eh, hay plazos, eh, de hecho, al 18 de junio tendría que cerrarse el relleno de Alpacoma, pero ¿cuál es el impacto en realidad cuando se presenta este tipo de situaciones? Estamos a tres semanas de del cierre y de los plazos decíamos, pero no hemos visto un estudio de profundidad o un informe de expertos en el tema para poder abordar la situación. Hoy está con nosotros María Eugenia García, ella es directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés aquí en quiero darle la más cordial bienvenida. María Eugenia, ¿Cómo estás? Muy ah, buenas bien, noches. Qué gusto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar en tu programa. Para nosotros un gusto porque yo le decía antes de empezar la entrevista, ¿Cuánto debemos conocer de, de Después de este incidente, que obviamente es un impacto al medio ambiente, pero de repente eh, es necesario ir puntualizando en los mismos. Ustedes como universidad, ¿qué es lo que han visto? Sí, bueno, nosotros eh, hemos venido haciendo desde el momento que ocurrió el deslizamiento un monitoreo de las aguas del río, eh, aguas arriba del relleno, en el transecto del relleno y también aguas abajo, incluso hemos llegado a tomar muestras hasta el Lipari y muestras eh, de aguas y de suelos también, ¿no? En algunos casos las de suelos todavía se siguen procesando para an analizar algunos metales pesados. ¿A qué te, eh, te refieres, eh, Mario Gene, con esto para poder entender con este, con este estudio de eh, partes? ¿no? Sí, bueno, ah, el... Cuando ocurre un problema como el caso del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma no solamente se tiene que estudiar el lugar del conflicto sino para efectos de comparación se tienen que tomar muestras eh, antes del, del relleno para ver si hay influencia <coughs> urbana de otro tipo en el lugar del, del relleno mismo Ajá. para ver toda la problemática en sí del lugar de, de Alpacoma y hasta dónde puede llegar la influencia de una posible contaminación y por eso es que se han tomado muestras aguas abajo hasta eh, Lipari. Hasta le sí. ¿Qué es que se ha determinado hay estudios preliminares? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, eh, nosotros tenemos eh, todavía estudios preliminares, pero como mencionaba, tenemos todavía las muestras de suelos que se están procesando. Estas muestras requieren un proceso de secado, de digestión ácida y para luego hacer la extracción y analizar los metales pesados. Esto toma un tiempo y recién vamos a tener los resultados de estas muestras de suelo. Sin embargo, los parámetros físico-químicos eh, se determinan in situ, son datos inmediatos que nos dan una referencia, una idea del estado de situación. De todos modos, lo ideal es tomar muestras compuestas, que se llaman, ¿no? Okay. O sea, Conseguir monitor, eh, equipos de monitoreo automático que vayan tomando las muestras durante 24 horas y conseguir una muestra compuesta que va a ser algo mucho más representativo. ¿no? Esos son equipos que no tenemos, que no he visto tampoco que sean aquí. Alguna vez los hicimos en, en cooperación con otras instituciones, pero... Eh, como universidad no, no contamos con ese, con ese equipamiento, de todos modos eso es lo ideal porque en el momento de tomar la muestra uh -huh. puede que justamente haya llovido y hay un efecto de dilución y no se tienen los valores reales o que justo haya habido una descarga de algo, entonces eh, tomar muestras puntuales puede dar eh, lugar a varias interpretaciones, más en estos casos donde hay una dinámica permanente donde el deslizamiento ha provocado una remoción de todos los eh eh, componentes que tiene la basura y, y creo que vale la pena recordar que lamentablemente en nuestra ciudad nosotros botamos absolutamente todo ¿no? botamos desde los residuos de comida comunes hasta baterías, pilas, residuos hospitalarios, okay. órganos, eh, gasa, sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al producirse ese deslizamiento, todo eso ha quedado expuesto eh, en mayor o menor medida eh, porque algunas cosas ya han estado descompuestas otras como los metales pesados uh -huh. siguen permanentemente saliendo en el medio ambiente se han roto las eh, piscinas de lixiviados que son los residuos líquidos producto de la descomposición de la basura estos líquidos han quedado altamente contaminantes, altamente contaminantes uh -huh. sí altamente contaminantes con concentrados realmente de, de microorganismos y también concentrados de componentes inorgánicos como metales pesados ¿no? Mira, eh, María Eugenia, existe eh, sé, que, sé que tienen ustedes como estudios preliminares porque se está esperando y eso requiere su tiempo, sin embargo ¿Sí? ¿hay un peligro eminente de contaminación en la zona, o sea, no habitualmente tenemos un deslizamiento claro. de, de tal magnitud, uh -huh. considerando también la cantidad de basura que, que produce la paz, es una claro. de las más grandes. Sí, realmente eh, la cantidad de basura que producimos es eh, alarmante, ¿no? Son uh -huh. 700 toneladas por día y tenemos que educarnos en algún momento, a, hay que comenzar porque hay países que tienen basura cero, entonces iremos eh, progresivamente con uh -huh. esa meta ¿no? pero sí, evidentemente lo que, lo que ha sucedido un, un deslizamiento en un relleno sanitario es algo eh, muy preocupante muy alarmante, en mi concepto personal es un desastre ambiental, ha quedado expuesta eh, toneladas de basura con, con los componentes que mencionábamos hace un momento, ¿no? todo eso ha quedado expuesto. Y tenemos un problema en, cuando hablamos de contaminación y es que la contaminación no se mira, o sea, no podemos ver los, los microorganismos en el, en el ambiente volando por ahí, eh, entrando por nuestras fosas nasales o, o por la boca, no podemos eh, ver... Eh, los metales pesados que se ingieren no podemos ver ni los ni los elementos tóxicos ni los microorganismos con que están siendo regadas las verduras aguas abajo eh, son, son componentes eh, abstractos diría ¿no? ¿El río Son de Ochocalla también está afectado? Eh, bueno, el río de Ochocalla ya sufre una, una contaminación de diferentes eh, orígenes, recibe aguas residuales uh -huh. de los eh, de los barrios aledaños, aguas abajo se une y forman el, el río La Paz uh -huh. y ya a la altura del Ipari y, y río abajo que es donde están las zonas de cultivo eh, no solo de, a partir del deslizamiento desde antes ya ha tenido niveles de contaminación orgánica principalmente bastante grandes, ¿no? sin embargo eh, vamos a evidenciar con todos los resultados que tengamos si eh, ha habido un incremento de esta contaminación o no, principalmente en, lo en los componentes inorgánicos, en lo que a metales pesados se refiere que es eh, nuestro rubro, digamos ¿no? Mira eh... María Eugenia, estamos a cuatro meses y medio, más mm. o menos, ¿no? Llegando a los cinco meses después de lo ocurrido. Eh, ¿Qué medidas se tienen que tomar? ¿Se tomaron o no se tomaron? Estamos en mm. esa situación porque tenemos, tú lo decías, gran cantidad de basura aún expuesta. Claro. Eh, mm. Se, se realizaron por parte de las autoridades pertinentes un estudio, una auditoría ambiental que permite, pero mientras pasa eso... Mm. Eh, ¿Cuál es la situación en los alrededores, el mantenimiento, el tratamiento? Porque o sea, se, esto todavía está. Expuesto, ¿no? Claro, eh, todavía hay basura expuesta que se puede ver claramente en el camino, sin embargo gran parte ha sido tapada con tierra, creo que han, el cerro del lado han ido eh, reduciéndolo para ir tapando con tierra. De todos modos, en un relleno sanitario la basura es eh, confinada eh, de otro modo, ¿no? Como se venía haciendo antes? Un relleno sanitario consta de, es como una, una macrocelda o como una piscina que está revestida de una geomembrana. Ahí se tienen las tuberías de los lixiviados, se tienen las chimeneas del biogás y ahí se va poniendo una capa de basura, una capa de, de tierra y así y cal además se debería poner, en este caso no se ponía. Eh, hasta llenar la macrocela y luego cerrarla. ¿no? Eh, ahora se está, eh, no, no sé si están haciendo todo el tratamiento, pero se está cubriendo al menos con, con tierra. En todo espere, el espacio que claro, se, ya se verá Claro, ya se verá en la auditoría si se está haciendo eh, el recubrimiento con la geomembrana o si realmente se están eh, derivando los lixiviados donde tiene que ser, que son las piscinas de los lixiviados. Eh, el manejo del biogás, hay que ver cómo se está haciendo. Eh, personalmente sigo sintiendo el olor a biogás, a la basura. En, en toda esa región, en los barrios de Mayasilla, de Mayasa, incluso hasta Huachilla, se sigue sintiendo y justamente era... ¿Qué genera un, este biogás, por ejemplo? Bueno, el, el, el, biogás, el contenido del biogás es principalmente metano, dióxido de carbono. El principal riesgo es que es un gas bastante inflamable, ¿no? De todos modos, en las personas provoca irritaciones oculares, irritaciones en el tracto respiratorio... Y el, el olor es bastante molesto porque es fuerte, ¿no? Es un olor característico a basura. Y eh, justamente este es el, el olor con el que se ha alertado antes de que haya el deslizamiento a... Eh, o sea, ya a, se sentía. la este? información, ya se sentía. Uh -huh. Nosotros como universidad, como instituto, fuimos a algunos medios de comunicación uh -huh. a hacer la advertencia de que... Eh, se tenga un control en el manejo del biogás porque se sentía ya el olor bastante fuerte al biogás en los uh -huh. diferentes barrios, ¿no? ¿Ese, ¿Ese qué tipo de indicador sería? Eh, bueno, o sea, es, me, es el olor, refiero. claro, el, el, es el olor molesto de basura que se siente a, a grandes distancias del... Claro, pero eso te dice que algo se está sí. eh, manejando de manera inadecuada. Sí, sí? Eh, lo que pasa es que cuando la, el relleno tiene las chimeneas de uh -huh. biogás y estas chimeneas se las queman permanentemente ¿no? bueno podía ser ese gas aprovechado otros países uh -huh. lo hacen Exacto. para producir electricidad pero nosotros aquí lo quemamos cuando esas chimeneas se apagan y no hay un control estricto de las chimeneas el, el biogás puede acumularse y pueden haber explosiones y también eh, emanaciones de este olor ¿no? uh -huh. entonces ya eh, era evidente el mal manejo de algunas de las chimeneas porque cuando se queman las chimeneas mm -hmm. y se tiene un control y no se deja que eh, si alguna se apaga por la lluvia, por el viento o X o Z motivo, se, se la vuelve a encender, reduce ese olor. Ya no es tanta la, la dispersión de ese olor ¿no? a, a los barrios cercanos. Sin embargo, ya se había advertido que esto estaba eh, mal manejado, de que se sentía el biogás y también los vecinos hicieron varias denuncias de que veían eh, el exhibiado veían el drenaje de los, de los lixiviados por lugares que no correspondían entonces se hicieron advertencias por parte de la academia, por parte de la sociedad civil, de las juntas de vecinos para que ya se haga un, un control, para que se resuelvan problemas que se iban teniendo en, dentro del relleno sanitario. ¿no? Son como que advertencias, advertencias, ¿no? advertencias sí. de que algo estaba funcionando claro. mal precisamente en el relleno de Arpacoma sí. Había que tomar había acciones. Había que tomar acciones definitivamente, sí, tenían que tomar acciones. Y bueno, ahora ya es, solo queda eh, ver qué va a pasar de aquí a futuro. Un poco por la premura, creo que se ha ido viendo después del problema dónde va a ser el relleno, si en Mecapaca, si en... Si en, se necesita urgente en 3 Claro, meses si hecho. en Patapampa y uh -huh. bueno que, que era una locura definitivamente el tema de Patapampa era ya me imagino producto de la desesperación ¿no? porque es, es uno de los pocos lugares limpios que tenemos eh, en, en La Paz uh -huh. y además un, una región con bofedales donde debemos cuidar todo, toda esta región además estábamos hablando de 4.300 metros de altura donde eh, la temperatura, pues, sí iba a ser un factor de que no va a ayudar a la descomposición de la basura, ¿no? Era como tenerla guardada en el refrigerador y ese proceso iba a ser más lento, en fin, una serie de la factores. La planta definitivamente no, era sí. imposible, ustedes como expertos en sí. el tema. Eh, me imagino y realmente espero uh -huh. que desde enero a la fecha se hayan hecho estudios serios como se tiene que hacer ese es un problema también uh -huh. que estamos uh, atravesando al momento de comparar los resultados de que no hemos encontrado estudios previos en eh, en Achocalla uh -huh. ¿no? en, en el relleno de alpacoma no hay el estado de situación antes del proyecto como era antes para poder comparar para poder evaluar eh, en qué grado se ha contaminado y todo eso. No tenemos eso, entonces se tiene donde se vaya a hacer el relleno. Es se como tiene que no un o sea, es una regla. Sí, sí, sí. Se es? Hay que tener se un tiene. estudio de línea base eh, para conocer el estado de situación eh, del lugar sin el proyecto, ¿no? Y ahí tienen que hacerse estudios de de ingeniería civil, estudios hidrológicos, geológicos, hasta arqueológicos, de aguas, de suelo, de aire, en fin, de un de, de pero, varios factores que se requieren. Pero eso ¿no? toma su tiempo. Esto toma tiempo, sí, más o menos unos cinco o seis meses acelerando. no Y bueno, desde enero a en la fecha, realmente espero que ya se estén haciendo estos estudios en, en los posibles lugares o, o si se tiene definido en el lugar donde... Se va a ser el nuevo relleno. Para ir de manera concreta, María Eugenia, eh, para implementar, si sea un relleno sanitario transitorio, digo por la preocupación, no queremos tener otra vez problemas de acá claro, a tres semanas, claro. eh, ¿qué se requiere para este tipo de, de relleno transitorio, que es el que se mm. está buscando ¿no? momentáneamente, con urgencia? Es que, claro, un, un relleno transitorio realmente no sería algo... algo adecuado no uh -huh. ya ya sería ir y contaminar otro lugar porque no es eh, la contaminación que produce un relleno sanitario no es transitoria es es de largo plazo uh -huh. porque los eh, la basura se va descomponiendo y se siguen generando lixiviados por harto tiempo y lo mismo el biogás se sigue generando por tiempo entonces eh, el Puede que el depósito sea transitorio Pero la contaminación en un lugar No va a ser transitorio uh -huh. Entonces ya debería buscarse En mi opinión también uh -huh. eh, Debería haberse visto ya Un relleno eh, lejos Quizás un relleno metropolitano ¿Por qué no asociarnos con la ciudad del Alto? Que también tiene problemas uh -huh. Con el botadero de Villa Ingenio Quizás algún otro municipio Y tener en un lugar más alejado Hacer las negociaciones Correspondientes y tener un relleno metropolitano, eh, aunque sea más distante, eh, sé que esto representa un costo, nos va a representar un costo a todos pa, eh, por el tema del depósito de la basura, pero eh, ahí está en juego nuestra salud. Entonces, creo que vale la pena pensar en algo más serio y definitivo. ¿no? Estamos todavía con temas improvisados. O sea, tengo esta lectura, María Eugenia, precisamente porque. Me hablas de todo un proceso de una investigación uh -huh. y para una ciudad tan grande como La Paz, sí, de las más importantes claro. en el país, todavía aparecen medidas improvisadas. Eh, bueno, eh, este relleno de Alpacoma ha comenzado a funcionar el 2000, desde el 2003 sí. al 2006 y allí ha continuado. Normalmente son unos después de cinco años o durante un periodo de cinco años ya se van viendo alternativas de otros posibles rellenos o otros posibles lugares donde va a ser el relleno en función también al crecimiento de la población, al crecimiento de la basura por ejemplo cuando funcionaba Mayasa uh -huh. eh, la cantidad de basura eran 300 toneladas por día bueno, ahora, ahora estamos está más del, más, ¿no? del doble uh -huh. claro más del 100%, entonces eh, la, la población no ha crecido en esa magnitud, eso significa que estamos siendo más consumistas y más irresponsables con, el, eh, con la basura, ¿no? estamos votando más cosas en mayor cantidad, entonces ahí también está el componente de educación y, y, y hago mucho énfasis en esto porque como ciudadanos tenemos que, Tomar conciencia de no generar tanta basura, de poder reciclar lo más que se pueda, de poder reusar, de hacer compost de la, de la basura orgánica. No necesariamente tenemos que tener jardín, sino podemos hacer en maceteros. Ahora hay composteras, hay empresas que están colaborando con este tema para generar compost. Eh, el tema de las botellas plásticas de, de vidrio, las latas, eh, las empresas eh, recicladoras. Después del problema hemos visto varias iniciativas que se estaban ofreciendo en la, en, a través de los diferentes canales de televisión para poder hacer un reciclaje, tanto de metales como de vidrios. Eh, como de en fin de plásticos incluso, entonces tenemos que aprovechar todas esas iniciativas, todas esas alternativas, enfocarnos en la industrialización y definitivamente reducir esas 700 toneladas por día, porque si no, no va a haber lugar que, que aguante. Que, que aguante sí. Mario Eugenia, para ir cerrando el tema... Eh, como UNSA, como Instituto de Investigaciones Químicas, eh, ¿en qué tiempo ustedes pretenden presentar este, este estudio que han realizado? Eh, bueno, nosotros queremos completar todos los uh, análisis de, de suelos y los análisis de metales pesados. Eh, más o menos calculamos, porque son varias muestras las que hemos tomado, hemos hecho diferentes campañas, más o menos hasta fines de junio y poder dar un informe. Eh, al menos como Instituto de Investigaciones Químicas ¿no? y como precisamente Instituto de Investigaciones Químicas la recomendación en esto que, que se está buscando eh, es precisamente eh, cuál la posición que tienen ustedes eh, en esto de, de buscar una alternativa, de tener un relleno del manejo de la basura para un municipio tan grande como es La Paz Sí, bueno, el, el, la recomendación principal tiene que ser educarnos, concientizar a la gente, concientizar desde los niños a no generar tanta basura, luego disponerla correctamente. Hay algunos eh, lugares para poder disponer la basura en forma separada, enfocarnos como ciudad en la industrialización de la basura y el, el tema de la basura orgánica, pues también reutilizarlo y formar, formar compost, ¿no? A largo plazo, lo que tenemos que enfocarnos es a tener basura cero. Y eh, para el. Eh, para, siguiendo el ejemplo de otros países, eh, hay países que compran basura. Y por ejemplo, en el caso de Suecia, 270 mil familias tienen <coughs> electricidad gracias a, a la industrialización de la basura, ¿no? Entonces. Eh, Sé que esto toma tiempo, es un proceso largo, pero tenemos que comenzar en algún momento y que este incidente eh, no solo nos sirva para tener problemas de, <coughs> de contaminación, sino también para enfocarnos en qué es lo que queremos como ciudad, en enfocarnos en mejorar y eh, seguir el ejemplo de algunos otros países que están más avanzados en este tema. Muchísimas gracias, María por habernos acompañado. No, Siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar en tu programa. María Eugenia eh, García, directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés con esta lectura, con este informe, esta investigación, algunos datos preliminares y bueno, ya a fines de junio se va a conocer ya el, el dato oficial como UMSA sobre el impacto que se tiene a raíz del deslizamiento en el relleno de Alpacoma y esperemos de verdad lo decía muy bien nuestra invitada que contemos con estudios y un espacio adecuado y que se hayan tomado las previsiones en estos casi cinco meses para control con un relleno sanitario corto, Vence el plazo en cuestión de tres semanas, tenemos entendido. Y por un lado, necesitamos que las autoridades respondan a aquello, a este trabajo. Y por el otro, también nosotros aportamos eh, de manera consciente y evitando ser tan consumistas y producir tanta basura también acá en la Ciudad de La Paz. 22 horas con 10 minutos. Nos vamos a una pausa. En instantes retornamos.